Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project Hoy quiero agradeceros a todos el hecho de saber que mañana sale Tears of the Kingdom y nos vamos a volver un poquito locos, y con ello vuelve una mecánica nueva. ¿Sabéis a cuál me estoy refiriendo? Si no lo sabéis, no es que tenga muchos spoilers, pero sí que es un argumento más para comprar el juego. Estamos hablando de los jefes progresivos. ¿En qué consisten los jefes progresivos? Pues es muy sencillo. Simplemente se trata de esos jefes que tienen una mecánica específica para ser derrotados. Estamos hablando de, por ejemplo, a los que seáis fans acérrimos de la saga, por ejemplo... Guma, eh, Guma o por ejemplo Ganon Fantasma, etcétera, cualquier jefe así que tengamos hasta más o menos Breath of the Wild, estamos hablando de que por ejemplo si hablamos de Guma pues lo que habría que hacer es darle con el tirachinas y lo que hace es que se queda estuneado y lo podemos matar con la espada, si pensamos también en Ganon Fantasma pues ese proceso se repite un poco pero simplemente es con el arco, le tenemos que dar con el arco o luego simplemente con la espada tenemos que jugar a tenis con Ganon Fantasma y hacerle un 6-0. La cuestión es que Breath of the Wild tenía, aparte de ser un juego que ha marcado una tendencia y ha cambiado totalmente, drásticamente el panorama de los videojuegos, lo que ha hecho es implementar esos jefes que son de mecánica libre. que son los jefes de mecánica libre? Pues simplemente esos jefes, digamos, como Dark Souls. Que es decir, que tú ves al jefe, ves la cinemática y a partir de ahí quedó eh, que Dios proaiga la suerte. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, ahí está. ¿Y por qué? Porque, porque tienen maneras infinitas de, de, de matar esos jefes. Entonces, simplemente, eso es una cosa que va a cambiar en Tears of the Kingdom. Y digamos que hay jefes que, aunque no tienen unas mecánicas súper súper específicas, sí que conservan ese aspecto más cinematográfico e intentan... Eh, que nos eh, introduzcamos en ese mundo eh, sin tener que rompernos demasiado la cabeza. ¿Eso simplifica un poco la dificultad? Sí, tengo que deciros que Tears of the Kingdom es más fácil que Breath of the Wild, pero se hace en pro del juego, porque lo que hace es hacer que la experiencia sea más inmersiva. A eso que me refiero, os vamos a encontrar jefes típicos de la saga y otros nuevos que tienen una mecánica específica. ¿Cómo los vamos a derrotar si no hay ganchos, no hay arcos, no hay bombas, etcétera? Pues digamos que tendremos un aliado extra, que en este caso serán los sabios, que nos permitirán explorar cómo funcionan esos jefes. Dicho esto, pues nada, deciros que Zelda recupera esa estrategia de intentar que los jefes tengan una mecánica progresiva y bajamos un poco lo que es eh, la dificultad del juego para que el juego sea más accesible y así podamos hacer que el juego se disfrute un poco más. Y tú dime qué prefieres, este tipo de mecánicas, o prefieres que el juego sea más difícil, y que tengas que ponértelo incluso en modo difícil, porque a ti lo que te gusta son los retos eh, difíciles. Dejadmelo en comentarios, haremos un review del Tears of the Kingdom cuando lo tenga en mano. Y nada chicos, quiero saber vuestra opinión de si preferís jefes progresivos o jefes con mecánica libre. Os escucho, un abrazo y hasta la próxima.